Buen día, buenos días, good morning, creo que hay investigadores extranjeros también. Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy, hemos hecho, hoy celebramos que el CIO hace ya 10 años que está en marcha y hace 16 que empezamos a andar en, en este centro de investigación, en este instituto. En diciembre del 99, la mayoría de investigadores que estamos aquí nos trasladamos a este edificio, al, al edificio Torre Tamarit y pusimos en marcha el centro de investigación operativa que aprobó la comisión gestora de entonces para que posteriormente, a los cinco años, eh, presentamos una memoria de investigación, solicitamos el paso a Instituto de Investigación y el 2 de agosto de 2005 se publicó en el diario oficial de la Generalitat Valenciana el decreto 127 2005 por el que se aprobaban la creación de institutos universitarios en la Miguel Hernández, el nuestro, Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa, CIO, y el Instituto Universitario de Bioingeniería, que tenemos aquí también al director y le doy la, la bienvenida. Bueno, pues nacía, nacía así el CIO como instituto y hoy eh, vamos a conmemorar la, la creación de ese instituto. El programa, el programa de, de, del acto de hoy será el que tenéis ahí en pantalla, muy breve. Vamos a comenzar con una conferencia del, del profesor Mezo de la Universidad de Castilla-La Mancha titulada Las estadísticas para todos. A continuación haremos una entrega de reconocimientos y distinciones a, a todos los equipos de dirección y al profesor Jesús Pastor como fundador de, de este instituto. Y terminaremos con una presentación de la memoria, la memoria de investigación 2005-2014, que ahora la presentaré luego, y un pequeño vídeo de, del décimo aniversario del Instituto. El programa es así porque por motivo de agenda nuestro, nuestro rector tiene que, que marchar y entonces a la 1.45 pues está previsto que... a ver si podemos hacerlo. ¿vale? Bueno, pues os presento a, a Josu Mezo. Josu Mezo es licenciado en derecho. Eh, pensamos en él como, como una persona capaz de darnos una conferencia estadística. Se asustó. Creo que lo convencí. Lo tenemos hoy aquí. Él me decía, Federico, yo no soy de tu gremio. Yo soy eh, y cómo voy a hablaros a, un, a todos los investigadores en estadística. Y yo le dije, no, no, Josu, queremos esto. Queremos una charla divulgativa y queremos que nos explique lo que haces tú día a día. Él tiene un blog de malaprensa.com donde cuenta los usos y abusos de la estadística y cuenta sus casos de, de uso de la estadística y bueno, eso es lo que queríamos que nos, que nos contara hoy. Pues os dejo con, con Josu Mezo e iniciamos. Cuando quiera, Josu. Muy bien, pues eh, buenos días, buen día, eh, gracias gracias a la Universidad Miguel Hernández, al Centro de Investigación Operativa, gracias a Federico por esta invitación tan cortés, tan tan atrevida por su parte y quizá por la mía también, de venir a hablar a un centro de investigación en estadística por un señor que, como él ha dicho, es licenciado en Derecho, aunque en fin, luego me he reciclado y algo, algo de estadística he aprendido. Eh, pero bueno, como él ha dicho, él sabía a quién invitaba, entonces yo pues, me atreví a aceptar esa invitación y, y, y he aceptado venir pidiendo quizá de entrada ya eh, disculpas pues, por, esta, por esta osadía. ¿no? Porque soy un intruso en esta casa, digamos no soy del gremio ni de la profesión. Eh, pero bueno, veo que en algunos miembros de la profesión al menos despierta cierta simpatía algunas de las cosas que yo hago, ¿no? que es llamar la atención de cómo una parte importante de la sociedad tiene problemas con, diríamos, la estadística, bueno, y más allá de la estadística, algunos la matemática más básica. ¿no? Entonces, bueno, pues voy a, voy a hacer un poco ese ejercicio aquí de reivindicar con este título, las estadísticas para todos, reivindicar el papel de la estadística o de a veces las matemáticas en la sociedad, Um, y, y lo voy a hacer a través de ilustraciones, de ejemplos que encuentro en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, me, me, me perdonaréis que ante gente que son investigadores y profesores de estadística, pues yo hable de conceptos estadísticos y matemáticos muy básicos, ¿no? Pero a veces es lo que nos pasa, que encontramos, eh, encontramos en la sociedad eh, fallos bastante clamorosos en, en cosas muy, muy elementales. Entonces, bueno, podía haber elegido eh, títulos alternativos para esta conferencia, más provocadores, como estos dos de aquí, que corresponden a dos libros, eh, muy recomendables los dos. El de la izquierda, How to Lie with Statistics, es un clásico que se publicó en los años 50, que me he olvidado de traer, pensaba traer para enseñaros el librito, es una monada, es chiquitín, muy compacto, muy, son pocas páginas y realmente es muy curioso porque ahí está ya todo. Todo lo que hago yo y cuento yo en mi blog está en los años 50 contado por este señor en la sociedad americana, ¿no? Incluyendo las trampas de los publicistas y cosas que nos parecen que son como más modernas. Estaban, estaban ahí ya todas. Eh, el otro es mucho más reciente. Hace alusión a una famosa frase que creo que se atribuye al primer ministro de Israeli. Eh, las, las mentiras, eh, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Y, por supuesto, esto sería un título provocador aquí, Voy a, obviamente, perdonad que voy a ponerme mi cronómetro para no despistarme. Eh, eh, serían títulos provocadores, pero digo, estos dos libros en realidad, a pesar de llamarse así, no son ataques ni condenas a los buenos usuarios de la estadística, sino que son más bien reivindicaciones de que los ciudadanos corrientes tenemos que armarnos al menos de algunas capacidades estadísticas para que no, la, no nos las den con queso ¿no? o sea que estos, estos libros se podrían titular defiéndase usted de las malas estadísticas o aprenda usted la estadística mínima para que no le tomen el pelo serían eh, digamos eh, títulos alternativos ¿no? entonces de esto va también mi blog, o sea yo llevo ahí 10 o 11 años ya eh, tratando de convencer a los periodistas de que tienen que formarse un poco eh, tratando de convencer a los lectores de que estén atentos para que no les tomen el pelo eh, y, y bueno, esta, en esta reivindicación yo me imagino que, que muchos de vosotros eh, estaréis conmigo ¿no? por cierto, hablando de periodistas, la mayor parte de los ejemplos que voy a usar aquí hoy de, de fallos que vemos en el, en el discurso social, político, económico van a pasar por medios de comunicación no sé si hay algún periodista o candidato a periodista entre el público, porque me dijeron que a lo mejor venían algunos alumnos de periodismo. Pero en fin, en todo caso, eh, no es un ataque a los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas, pobrecillos míos, nos enseñan sus vergüenzas. no? Publican, publican su ignorancia, digamos, y entonces vamos gente como yo, malintencionada, y, y la aireamos, pero en realidad podríamos tomar a los periodistas un poco como representativos de una gran parte de la población que incluso con estudios universitarios en muchos casos les falla algunas, algunos conocimientos básicos ¿no? entonces voy, voy a presentaros simplemente una, un pequeño recorrido por por algunos, ups, algunos de estos fallos que, que podemos encontrar y que tienen que ver con diferentes conceptos eh, estadísticos, matemáticos ¿no? algunos son muy clamorosos, muy divertidos y curiosamente en mi blog suelen ser los que dan más juego, ¿no? porque como es una cosa visual pues la gente no tiene que leerse una explicación de qué es lo que pasa allí, qué es lo que está mal eh, entonces bueno la parte de gráfica es una parte digamos, de la comunicación de la estadística, no es la estadística propiamente dicha, pero bueno eh, también hay que saber manejarla y es una manera eh, es una manera efectivamente de cometer errores o de tratar de engañar eh, que podríamos decir que forma parte también de vuestro, de vuestro dominio. ¿no? Este es un ejemplo del, de febrero pasado de la, del periódico ABC. Como veis, pues, no vendría mal a alguien que repasara un poco los conceptos básicos de cómo se hace un gráfico. Entiendo que ante este público no tengo que dar muchas explicaciones de lo que falla o lo que no. ¿no? Y sobre todo en casos como este. Aquí tenemos algo similar de... Televisión española, año 2010, el paro en España es el doble que el de la zona euro, pero en realidad, bueno, según como lo dibujemos, pues uh, a lo mejor no, no es para tanto, no hay que preocuparse tanto. Estábamos preocupados en el 2010 porque era el 20,5 el paro, pobrecitos de nosotros, aún nos quedaba algo por ver. Bueno, y tengo algún otro ejemplo así, clamoroso, divertido los porcentajes, ¿los porcentajes son estadística? pues qué sé yo, son matemáticas de no sé qué curso, ¿no? pero bueno, también con porcentajes se pueden cometer errores clamorosos, ¿no? si es legible ¿eh? lo que pasa ahí os lo cuento, esto es de diciembre de 2013, el país hace una encuesta, pregunta a la gente su opinión sobre los ministros, los puntúan de de 0 a 10 las barritas claras son la puntuación que tenían los ministros en enero de 2012 cuando comienza la legislatura las barritas oscuras es la puntuación que tienen los ministros en diciembre de 2013, cuando la legislatura está por su mitad más o menos. Y las barritas rojas, atención, es la caída en la valoración de los ministros. Y entonces resulta que los ministros han caído un cincuenta y tantos por ciento, un 66 por ciento los primeros. Bueno, hasta ahí no vamos mal, no iríamos mal. Pero es que a partir de aquí los ministros han perdido el 111, el 113, el 123, el 156. Y el bueno de Bert, el ministro digamos que nos es más cercano, que no era más cercano por su área de competencia, pues había perdido nada, más que, nada menos que un 214,4% de sus puntos. O sea, debía puntos a la sociedad española o... no sabríamos muy bien cómo contar esto, ¿no? Esto... Eh, creo recordar, el gráfico ocupaba media página del país, papel... ¿eh? y creo que incluso en la portada había alguna llamada. Este, bueno, es un ejemplo especialmente eh, grotesco, ¿no? de, de algo que falla. Bien, eh, otros clásicos errores eh, observables. Um, valores absolutos, valores relativos. ¿Cómo hablamos, cómo deberíamos hablar de las cosas? Pues pasan cosas divertidas como estas, ¿no? El gasto en comida rápida en La Rioja es el más bajo de España, solo se gastan 7 millones de euros mientras que en Cataluña se gastan 341 millones de euros y esto además lo más llamativo de todo es que esto sale en el periódico La Rioja que deberían sabérselo esto ya ¿no? que La Rioja, eh, para el que no esté completamente al tanto, La Rioja es la comunidad autónoma española que tiene menos población y entonces siempre que hacemos un ranking de valores absolutos o casi siempre claro, algo que sea en volumen de vino producido ¿no? Cualquier cosa que esté vinculada a la población, La Rioja está al final del, de la lista. ¿no? Bueno, y si contamos a CUT y Melilla por separado, están debajo. Pero si no, pues es La Rioja. La Rioja es donde se consume menos comida rápida y probablemente también menos comida de, alta, de, alto, de alto copete. ¿no? Eh, me escribió el pobrecillo, el periodista de La Rioja, me escribió diciendo si esto no lo sabemos, si esto no lo sabemos, pero se nos ha colado. Eh, bueno, pero no, no le pasa solo, en fin, este es el caso más más claro, más dramático, pero no le pasa solo a, a La Rioja, pasa con muchas veces, que nos dan muchas estadísticas en valores absolutos que no tienen mayor interés. ¿no? Por ejemplo, esto es la pérdida de votos del PSOE, de nuevo es el país, es una ilustración de cuántos votos había perdido el PSOE en las europeas eh, respecto a las europeas de 2009. Aparte de que el tamaño de los círculos, no me acabo de fijar, pero creo que sí que es más o menos proporcional, porque este es otro clásico, como sabéis, los círculos que están mal proporcionados, pues claro, el PSOE pierde más votos donde más votos tenía. Ya sería gordo que en La Rioja perdiera 300.000 votos, ¿no? porque no lo sabía. Entonces, este es un mapa muy poco informativo, cosas como estas se nos cuelan muchas veces y, y claro, pues hay que decir que que hay que repasarse ciertos conceptos yo les suelo decir a los periodistas cuando les doy charlas un poco de este tipo ¿no? si es que muchas veces no se trata de errores matemáticos, se trata de errores con números, que son cosas distintas o sea, el problema es conceptual ¿no? darse cuenta de que esto no está informando de nada, no requiere saber, no, no requiere ni siquiera saber hacer las divisiones lo que, lo que requiere es tener en la cabeza el concepto de que el número total de votos que se pierde en Madrid y en Cataluña no es interesante. Lo interesante es el número en relación a cuántos había. ¿no? Bien, y otro, me vais a perdonar que ponga este, que es muy antiguo, pero es que es muy divertido. Eh, otro ejemplo de este asunto de, de los valores absolutos y los valores relativos es del año 2005, en la cadena SER. Estaba hablando de los robos en las casas en verano. Y entonces decía que por comunidades Andalucía y Cataluña encabezan la lista de regiones donde es más peligroso dejar la casa sin vigilancia, con alrededor de 75.000 allanamientos de morada anuales, las menos peligrosas, Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. O sea, no solo dan el número absoluto sino que además lo interpretan. Peligrosidad, ¿no? Claro, yo suelo decir, pues entonces también el sitio más peligroso de España para vivir debe ser Madrid, o Cataluña o Andalucía, que es donde más gente se muere. ¿No? Si, si quiere usted tener mucha seguridad de no morirse, vaya a Ceuta o a Melilla, que se muere muy poca gente. ¿no? Vendría a ser la misma, el mismo razonamiento, más o menos. En fin. Uh... Bueno, vamos a meternos en cosas un poquito más... Uh... que os pueden parecer poquito más elevadas, quizá, o no sé, menos simplonas aunque los errores muchas veces son... Ah, esta viñeta me gusta mucho, no sé si la conocéis muchos la habréis visto alguna vez, a lo mejor solía creer que la correlación implicaba causalidad, luego di una asignatura estadística, dejé de creerlo y entonces la amiga le dice, ah, o sea que la clase te ayudó le dice, bueno, quizá ¿no? <risa> um, Pueda ser. Pero no podemos precipitarnos al atribuir eh, consecuencias a, a, los, a los hechos porque vengan antes o después, ¿no? Aquí, bueno, estaríamos en, a medio camino de la correlación y el, y el problema de la falacia post-talk, ¿no? Pero bueno, esto es muy frecuente también, ¿no? Hay correlación, hay causalidad, y os voy a poner solamente, creo que tengo un ejemplo, con el ABC, que nos decía, esto ya es de hace años, ¿no? Los escolares son más violentos cuanta más televisión ven y menos deberes hacen, ¿no? Eh, a veces la lengua puede ser un desliz el, el redactor no esté pensando exactamente que hay una relación de causalidad, pero hay, hay indicios para pensar que sí, ¿no? que, que se está haciendo la conexión de, eh, del origen o de un dato al otro, ¿no? de, de causa a, a efecto. Bien, otro tema muy interesante: muestras sesgadas. ¿Qué vamos a decir de? sobre este tema que no, que no suene familiar a la gente de la estadística. ¿no? Es el problema, casi el problema central cuando tratamos de capturar datos sobre cualquier asunto que las muestras no estén sesgadas. Desgraciadamente sobre este tema la gente no lo acaba de entender y entonces encontramos uh, cosas como estas. Los conductores menores de 20 años son los que menos alcohol consumen. Es una, un dato llamativo. Claro, lo sorprendente es que la estadística es un estudio realizado con 1.349 fallecidos en accidentes de tráfico la muestra son los fallecidos en accidentes de tráfico y entonces de los fallecidos jóvenes resulta que habían consumido menos alcohol que los fallecidos mayores bueno pues no es, una, no es un descubrimiento irrelevante pero claro evidentemente de lo que les pasa a los fallecidos en accidentes de tráfico no podemos proyectar a lo que les pasa a todos los conductores ¿no? esto eh, en fin es, parece bastante obvio pero es un tipo de razonamiento que mucha gente no, no tiene en la cabeza. ¿no? Y este, bueno, os pongo este como podría poner otros muchos. Dos de cada tres jóvenes menos de 20 años buscan trabajo fuera de España. Dice Infojobs, esto es, del año, esto es reciente, esto es del año 13, 2013. Claro, ¿cómo ha conseguido Infojobs la información sobre qué porcentaje de los jóvenes menos de 20 años buscan trabajo fuera de España? Pues con lo que le cuentan los usuarios de Infojobs. Que es una página web un poco especialita y que no es obviamente de nuevo representante de toda la sociedad española. Y creo, creo que tengo un tercer ejemplo. Sí, de nuevo, estas son pequeñas cosas que tengo ahí, joyas, que rescato. Casi la mitad de los españoles fue infiel a su pareja este verano. Dios mío. Bueno, este, este verano era el verano 2006, ¿eh? ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque esto es lo que nos han dicho los usuarios de una página de contactos. O sea, resulta que la gente entra en una página web a buscar lío, se encuentra por ahí un banner que dice haga usted una encuesta y le preguntan cosas como ha engañado usted a su pareja, que a lo mejor muchos en realidad querrían haberlo hecho, pero no han, no han sido capaces y por eso están allí. En fin, no, ¿verdad? No. Pues tristemente, cosas como estas pasan, ¿no? Porque... El concepto de la muestra sesgada no acaba, de, no acaba de, de estar en la cabeza de la gente. Y de nuevo, esto no es saber fórmulas, no es saber dibujar gráficas, ni resolver ecuaciones. ni Esto es un concepto. Lo, lo, que, lo que le falta a la gente son algunos conceptos bien anclados. ¿no? Más que una habilidad muy, muy particular de calcular un, un determinado una determinada cifra. Bueno, y en, en general, los últimos ejemplos que os voy a poner eh, tienen que ver con... Eh, con un concepto que también os es muy familiar y es muy importante en estadística, que es todo lo que tiene que ver con el azar y la probabilidad, y cómo entender bien cómo funciona nos permite eh, hacer ciertas cosas y no hacer otras. ¿no? Y en relación con esto, pues, eh, quería mencionaros dos o tres, dos o tres variantes de, de ejemplos también. Las muestras pequeñas, eh, el libro este de, de How to Lie with Statistics, que os decía antes, tiene ejemplos muy curiosos sobre este tema y con la, con la publicidad, ¿no? que me sorprendieron porque decía, esto es muy, muy contemporáneo bueno pues eh, os voy a contar dos, dos ejemplos cuidado con los neumáticos chinos, decía el mundo, esto es del año 2010 cuidado con los neumáticos chinos, son muy peligrosos, bla bla bla ¿qué estudio hemos hecho? pues hemos comparado un neumático chino con un neumático de Goodyear casualmente un modelo concreto, eso sí, hemos hecho la prueba de frenado muy sofisticada, con un ordenador que hacía que el proceso del frenado fuera exactamente idéntico en los dos coches o sea, no era un señor apretando un pedal, era una cosa más mucho más avanzada, la había hecho goodyear claro eh, y la habían probado cinco veces eh. ojo, habían hecho cinco veces el ejercicio de frenar no sé si era 80 por hora y entonces el, el coche con los con los neumáticos Goodyear frenaba 8 metros antes, o en fin, no recuerdo los detalles precisos. Pero habían hecho una comparación entre un neumático chino y un modelo de Goodyear, la prueba además la había hecho Goodyear, todo estupendo, y da lugar a un titular como este, ¿no? Cuidado con los neumáticos chinos. Tengo otro caso, mucho más reciente, y un poco tramposillo, no sé si os enterasteis de esta historia, pero es muy bonita. Um, el chocolate adelgaza ¿eh? y estos son dos capturas de, del Irish Examiner y del Huffington Post aunque es la edición india del Huffington Post um, esto es una historia muy divertida, esto lo hizo un periodista pero que es también científico, es, do es doctor en biología se dedica a la divulgación científica y entonces hizo una prueba dijo voy a hacer un estudio científico chapucero para ver a cuánta gente se lo vendo ¿No? ¿A cuánta gente se lo cuelga? Entonces hizo realmente un estudio poniendo a, si no recuerdo mal, 15 personas a comer chocolate durante un periodo de tiempo, dos o tres semanas. Mejor dicho, 15 personas divididas en tres grupos. ¿eh? El grupo de control, otro grupo que tomaba chocolate más eh, con leche y otro grupo que tomaba chocolate negro. Les midió todo lo que se le pasaba por la cabeza que tuviera que ver con salud, desde si dormían mal o bien... Si, cuánto pesaban por supuesto, nivel de sodio en la sangre, cualquier cosa, la tensión y entonces jugó a que si, si mides suficientes cosas y si tienes un grupo suficientemente pequeño, tienes una cierta probabilidad de que te aparezca algún resultado que parece que es un resultado estadísticamente significativo. Y entonces bingo, lo que salió fue que adelgazaba. Podía haber salido que el chocolate permitía dormir más, o que reducía la tensión, o qué sé yo. Y entonces hizo, montó una página web falsa de un centro de investigación, que nunca había publicado ningún estudio, hasta ese. O se cambió un poco el nombre para disimular, publicó, eh, hizo una nota de prensa, nota de prensa a la que además añadió cosas como estas, ¿eh? o sea, la, eh, fotos, y había otras en su página web, fotos así un poco de... Um, digamos sugiriendo la, la mezcla entre, el, entre la, la gula y la lujuria en fin él mandó materiales a los medios para que les resultara aquello atractivo y entonces hizo un poco pues un proceso de a ver qué pasa y efectivamente pasó que muchos medios picaron que nadie le preguntó cuántas personas habían su estudio es decir, muchos directamente con la nota de prensa, él dijo, hemos hecho un estudio, pim el Instituto de Investigaciones Dietéticas no sé qué, de Alemania, que no existía, se lo había inventado él. Hemos hecho este estudio, el estudio existía, vale, el estudio era real. hemos eh, Teníamos un grupo de control, un grupo de gente que tomaba chocolate, al cabo de no sé, tres semanas o un mes, no sé cuánto era, los que, tomían, los que comían chocolate hemos descubierto que han adelgazado. Y es un estudio con un resultado estadísticamente significativo. Ya con eso les, les valió a la mayor parte de la gente, que ni siquiera entraron en la web a ver la página esa de este señor y decir, qué raro, no tiene más estudios, más investigaciones. ¿En qué revistas ha publicado esto? Por supuesto, nada de eso. Unos pocos les llamaron, porque había un número de contacto. Nadie preguntó. No, uno. Creo que decía que uno de los que contactó con él preguntó, pero ¿cuánta gente había en el estudio? Y claro, cuando dijo, no, es que había 15 personas. Ya este que preguntó, claro, si ya preguntó es que sabía un poco de qué iba la historia, ¿no? preguntó Le dijeron que había 15 y entonces ya ese ya no, no lo publicó, lo publicó de una manera muy... Pero otros muchos pues entraron al, a, al toro, ¿no? Porque además, claro, es el tipo de historia que, que, que vende, que es atractiva, ¿no? Entonces, bueno, su argumento era, he hecho este juego para un poco visualizar que se publican muchos estudios en estos temas de dietética, eh, no digamos en cosmética, ¿no? donde se hacen estudios con muy poquitos casos o se hacen muchos estudios con muy poquitos casos hasta que nos salga el, el que nos interesa, los que no nos sale los guardamos en un cajón y los que nos sale, vamos a decir, el 75% de las mujeres que han probado esta crema piensan que les favorece o que les... igual hemos hecho muchos estudios, en muchos no sale nada, en este que nos sale el 75% que lo han hecho 20 mujeres, pues ya está, ya tenemos el dato para nuestra publicidad ¿no? Bien, entonces, claro, las muestras pequeñitas puede pasar de todo. Eh, incluso pueden puede dar resultados que sean aparentemente estadísticamente significativos, o todo si hacemos muchas muestras pequeñitas, claro. Bien, un tema que a mí me gusta mucho, y que yo creo que la gente no es del todo consciente, es este de las asociaciones erráticas. Um, en otro libro que no, no os he enseñado su portada, que creo que en, lo, se tradujo al español y se llama algo así como el tigre que no estaba allí, es de unos periodistas británicos que hacen un programa en la radio hablando de, de números, lo cual iba a decir tiene su mérito pero como yo lo estaba haciendo parece que me estoy echando flores pero es complicado hacer un programa de números en la radio y utilizan una figura que me hace a mí mucha gracia, dicen cuando os, vemos cómo va oscilando cómo se va moviendo una una estadística en torno a una tendencia es como si viéramos por la noche a un señor que va paseando al perro y el perro llevase en el collar una luz ¿no? y entonces si lo viéramos desde fuera veríamos una cosa que va moviéndose así pero que en realidad la trayectoria importante es la del señor, no la del perro ¿no? entonces muchas veces seguimos al perro en lugar de seguir al señor y es una, es una imagen que me parece, me parece atractiva y os voy a plantear un caso sobre un tema obviamente muy importante pero muy mal entendido y que da lugar incluso, fijaros en este caso, a un editorial en el país un editorial basado en la mala comprensión de las estadísticas, desgraciadamente. Eh, esto se produjo en marzo del año pasado, marzo de 2014. Hubo de estas rachas que de vez en cuando suceden, que en pocos días hubo varios varias, eh, asesinatos o homicidios por, por violencia de género. Y entonces hubo cinco, cuatro o cinco muertes, no estoy del todo seguro, en, en 48 horas, porque creo que un caso luego no, no fue confirmado y entonces bajaron a cuatro los números. Entonces esta es como se presenta la noticia, repunte en la violencia machista y al de dos días el país publica su editorial Revisión Urgente diciendo algo como esto que veis ahí subrayado, ¿no? Cuatro víctimas en 48 horas es un dato que debería encender todas las alarmas. No han entendido lo que es el perro y el señor paseando. Y en la noticia publicaban este gráfico. Este gráfico donde se ve las barras eh, las barras son el número de fallecidos o fallecidas, claro, eh, cada año. Eh, donde, por cierto, ya se ve que hay una tendencia más o menos estable desde hace unos 10 años, ¿no? subidas y bajadas. Y la línea de abajo es los fallecidos, las fallecidas, hasta el 19 de marzo. Y claro, en el 2014, hasta el 19 de marzo, de repente parecía que pasaba algo. ¿no? Aquí está pasando algo hay que revisar la política porque esto esto es una señal de alarma en realidad si uno mira con calma y detenimiento, que no tenemos aquí tiempo ya en esa misma gráfica se ve como en años anteriores oscilaciones hasta el 19 de marzo no significan, no anticipan lo que va a suceder en el año y como algunos os estaréis sospechando ¿qué pasó al final en el año 2014? nos teníamos que alarmar, iba a pasar algo terrible es terrible, claro, es terrible en sí lo que, de lo que estamos hablando, pero no es terrible en el sentido de que hay un gran aumento. Esas cuatro muertes en 48 horas, esas 17 muertes hasta el 19 de marzo, no anunciaban que estaba pasando nada, digamos, nada distinto de lo que venía pasando desde hace 10 años. Es decir, no había un aumento del problema. El problema seguía donde estaba, aunque de pronto un buen día, o un mal día mejor dicho en este caso, sucedan cuatro eventos en pocas horas o aunque hasta el 19 de marzo tengamos una agrupación mayor de eventos que en los años anteriores esta es la estadística en la que completo lo que el país sabía hasta el 19 de marzo con los datos del total del 2014 resulta que el 2014 fue el mejor año, mejor el menos malo desde 2004 a pesar de que el 19 de marzo parecía que la cosa iba terrible pero es que estos son rachas, las rachas no nos pueden hacer legislar. Tenemos que entender que los fenómenos sociales y económicos se producen con una cadencia que no es regular. Entonces si se producen unas 50 muertes al año no quiere decir que vaya a haber una muerte todas las semanas. Los sábados a las 5 no va así. Habrá dos semanas que no pase nada, habrá dos días que haya tres muertos. Hay que mirar la cosa eh, con más distancia para poder entender cómo funciona. Bien, también se relaciona con el, con el azar, el famoso problema del margen de error en las encuestas. Y aquí os voy a plantear uh, dos o tres ejemplos. Este de nuevo es de mi cajón de los tesoros. Eh, el ABC estaba muy contento el año 2005 porque crecía en España por primera vez desde 2001 el número de personas declaradas católicas. Pero los de atrás supongo que no lo podréis leer, no sé si lo leéis... ¿Cuál era el cambio? Pues un año había sido 79,1% y este año era 79,3%, ¿vale? La diferencia era de un 0,2% en una encuesta, que no recuerdo cuál era exactamente su tamaño, no era pequeña, no eran mil, pero en fin, podían ser dos mil o tres mil personas, ¿no? Obviamente que haya un salto del 79,1 al 79,3 de un año a otro, pues, si entendemos un poco cómo funciona una muestra, cómo funciona eh, el margen de error, pues no nos debe llevar a ningún tipo de, de, de conclusión ni, ni alegre como pod podría ser en este caso la, aparentemente la del la ABC ni, ni desilusionada si fuéramos de otra de otra creencia ¿no? bien, en la, misma, en la misma línea traigo aquí esta encuesta, esta es del país del año 2007 sobre las elecciones eh, autonómicas eh, en fin, podría traer yo no sé cuántos ejemplos porque las encuestas electorales y la interpretación de las encuestas electorales es que casi no hacen otra cosa, ¿no? que tratar de interpretar o dar importancia a variaciones que en realidad no sabemos si existen y este, en este caso me gusta especialmente este gráfico porque el número más grande de todos los que hay en la en la tabla es el número que quizá habría que darle menos importancia ¿no? aquí tenemos los diputados 2003, el porcentaje de voto 2003 a la derecha tenemos la encuesta, es la encuesta, no es el, no es el resultado electoral eh, una estimación de porcentaje de voto y entonces ellos hacen su cálculo de cuánto va a variar eh, el voto de del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y justamente le dan el mayor tamaño en esta gráfica, no a esto lo que nosotros creemos que va a pasar que no estaría mal, con, además que tiene ciertos elementos de incertidumbre sino que destacan bien grande y con muchos colorines Justamente lo que es eh, menos seguro de todo esto, bueno, de alguna, en fin, esto se deduce de esto, ¿no? Pero quiero decir, subrayar la idea de bajar un 0,5% un partido cuando estoy haciendo una encuesta, pues de nuevo, que serían mil 1.300 encuestas como, como mucho, no tiene, no tiene ningún sentido. Bien, eh, y este es, creo que este es ya mi último ejemplo. Eh, voy, voy a terminar antes de lo que, del tiempo asignado, aunque luego tendremos un, un poquito de tiempo para, para preguntas. Este es otro bonito caso de no entiende usted lo que es el margen de error. Esta es de nuevo una encuesta de hace muchos años, aunque por el tema podría ser de ayer o anteayer. ¿no? Es de eh, febrero de 2006, es el periódico de Cataluña, hizo una encuesta en Cataluña y fuera de Cataluña, preguntó una serie de cosas sobre cómo debería relacionarse Cataluña con España si España debe ser un estado federal, en fin, una serie de cosas y entre ellas esta que os pongo como ejemplo, aunque había varias en las que el análisis lo hacían igual la pregunta era ¿cree que Cataluña es una nación? y nos dan los resultados por diferentes ámbitos diferentes territorios Cataluña, Andalucía, las dos castillas agrupadas, la Comunidad Valenciana por separado Galicia por separado, Madrid por separado, el País Vasco y el resto y ¿qué es lo que sucede? Pues si os dais cuenta, la respuesta eh, sí es, curiosamente, solo en el País Vasco? Más gente en la encuesta respondió sí que la que respondió... Bueno, eh, no, perdón, es un, es un empate, en fin, habría que ver los detalles para ver si, cuál está por encima, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los números en la encuesta, ¿no? Eh, en Cataluña venció por un pequeñísimo margen en la encuesta, de nuevo, entre los encuestados, eh, el no y en las demás comunidades, con la excepción de Galicia, pues prácticamente los números son todos iguales, ¿no? 83, 86, 85, 85, 86, los que dicen que no. Y claro, aquí viene el lío. ¿Esto es lo que le ha salido a usted cuando ha hecho usted su encuesta? Muy bien, pero ¿de qué tamaño era la muestra? ¿Cuál es su margen de error? pues era una encuesta normalita de las que se hacen en ámbito eh, nacional de mil y poco si no recuerdo mal qué quiere esto decir que la muestra que sé yo en la comunidad valenciana pues debían dar por los 60 o 70 o yo qué sé la muestra de las dos castillas no me quiero ni imaginar debían ser 50 la de Andalucía pues sería un poco más grande pero en definitiva todos estos números en realidad pues viene a ser el mismo, lógicamente. Porque, claro, pues por comodidad, por limpieza, por un, un poco estética, como tam, también nosotros lo hacemos cuando publicamos investigaciones, no ponemos en nuestras tablas 83,1 más menos, 86,5 más menos, en fin, no ponemos en las tablas los rangos, no ponemos en las tablas los intervalos de confianza, pero que en el fondo es lo que realmente sabemos. Todo, el punto central del intervalo, pues es... Es el que es, pero... Entonces se dejan llevar a veces los medios por cosas como estas. Este es un caso especialmente clamoroso porque aquí debemos estar hablando de muestras realmente muy, muy, muy, muy pequeñas. Y claro, por supuesto, esta tabla, como os podéis imaginar, venía acompañada de su texto analítico, ¿no? En el que seguramente le daba mucha importancia a la diferencia entre el 49,4 y el 46,8 en Cataluña y le daban incluso a lo mejor importancia a la diferencia, no sé, entre el 85% de, de Valencia, que dice que no, y el 86,5% de las dos Castillas, ¿no? En fin, no recuerdo los detalles, pero no me extrañaría que hubiera alguien haciendo algunas, algún sesudo análisis de qué curioso que en Castilla hay un 1% más de gente que en la Comunidad Valenciana que piensa que, que... Bueno, no, no, no sería... estaba pensando que era el sí, es el no, claro, pues se podría hacer un análisis igualmente coherente, eh, igualmente disparatado. no de, Claro, claro, en Castilla hay un poquito más de gente que piensa que no, mientras que en la Comunidad Valenciana, en fin. Y porque no han puesto Baleares por ahí, que sería otra muestra de otros 30, no que podría salir cualquier cosa estupenda. Bien. Entonces vuelvo a mi tema inicial, las estadísticas para todos. Como os decía al principio, eh, yo un poco me baso en los periodistas, o utilizo a los periodistas para airear eh, mi impresión de que hay mucha gente a la que le falta un poquito, un poquito, un poquito de, de estadística, de conocimientos matemáticos. Por los, los pobres lo vemos, nos podemos un poco mofar de ellos como hemos hecho aquí en alguna ocasión, ¿no? pero en realidad seguramente no tienen un nivel de formación en estos aspectos peor que el de una gran masa de la población ¿no? y eso quiere decir que les engañan porque muchas veces los, los periodistas simplemente están repitiendo algo que alguien les ha contado y no tienen las herramientas para pararse a decir un momento esto está bien ¿no? les engañan entre comillas y ellos simplemente transmiten a la sociedad ese engaño o error y me temo, hay que suponer que muchas veces la sociedad recibe ese engaño, ese error, pues de manera crítica y, y sin darse cuenta ¿no? de, de lo que está pasando. Luego entonces, bueno, podemos hacer aquí, pues sacar un poco la bandera de reivindicar que, que sí, que el conocimiento estadístico o matemático hay que seguir peleando por él, hay que seguir peleando, no sé, porque den horas de... no sé si son horas de matemáticas exactamente lo que falta ¿no? en los colegios, a lo mejor no es eso exactamente, es... Uh, algo que tiene que ver con la manera de enseñarlas o en fin eso a los que sois profesionales de la docencia y de la estadística pues igual os corresponde uh, reflexionar sobre ello pero bueno hay campo para trabajar evidentemente es un trabajo necesario porque evidentemente una sociedad pues mal informada y que no entiende bien los problemas malamente va a pensar bien en las soluciones y bueno pues de esta manera quizá podemos reivindicar el papel el papel de la, de la estadística en la universidad, en la enseñanza y en general en la sociedad y aquí lo dejo Lo, lo curioso de todo esto, bueno, en la actualidad, yo tengo tres hijos y todos tengo distribuidos en de los diferentes niveles educativos, y sí que se es la estadística, ¿no? El problema es que quizás les enseñen a hacer las estadísticas, pero, o a utilizarla de alguna manera, pero no entenderla, ¿no? ¿no? hay ningún ejercicio comprensivo sobre si lo que están viendo está bien hecho o está mal hecho, ¿no? Entonces, quizás, como apuntabas, eh, sería necesario que, de alguna manera, que esta charla es muy educativa, y que la estadística, pues, hubiese un poquito más de peso, no solamente el peso manipulativo de cómo se calcula una media o cómo se hace un gráfico, sino también el hecho de que uno lo que debe hacer es entender lo que lee o entender lo que ve, y ese ejercicio por ejemplo, pues no se suele hacer, ¿no? El niño, pues, que luego llega a la universidad sin más estadística desde hacía muchos años olvidan completamente y entonces, pues, este tipo de errores, pues, son comunes y entonces, bueno, incluso hablando con muchos padres algunas veces, pues, lo peor es que creen que en esto es decir, lo más grave de que lo que se apunta en esta charla es que los lectores aceptan esta información. Y al aceptar esta información estamos diciendo que el propio desconocimiento de los periodistas está induciendo en la sociedad una mal comprensión de lo que está ocurriendo. Y eso yo creo que es grave y que debería pues, tenerse en cuenta de alguna forma en el sistema educativo, incluso de forma... y continuarlo, obviamente, aquí estoy haciendo prospectivismo por la estadística en toda la formación universitaria, por supuesto. Entonces, bueno... Eh, a mí me parece que muy gratificante, además muy ilustrativa para nuestros estudiantes de estadística, porque bueno, yo creo que les deja un, un campo importante por hacer y que que lo que ellos hacen eh, tiene su relevancia ¿no? en la sociedad y una implicación eh, importante, ¿no? sobre todo por, por este concepto de manipulación. ¿no? Te imagino que luego habrá consecuencias, porque lo que hemos visto aquí es si malinformamos, cómo luego toman decisiones los ciudadanos. Es sí, decir, el estudio de la Mons reciente mm. ha cambiado los hábitos de los ciudadanos a la hora de consumir carne. Es una buena pregunta. Nunca se nos da responsabilidad, pero estos señores, cuando publican las noticias, tienen responsabilidad. Mm. Porque casi todos los periódicos que, que, que hay demostrando, que las noticias, son periódicos que tienen que editar y que ven todos los días muchísimos ciudadanos. Mm. Entonces, bueno. Ah, mi comentario eso sería... Eh... Parte positiva, parte negativa. Parte positiva, gracias a internet también existe la posibilidad de que eh, la gente discuta los errores, por ejemplo estos errores gráficos que os he puesto al principio, que os he dicho que son muy populares, pues circulan como la pólvora eh, que se, en Twitter, en Facebook, en, o sea, la gente los apunta y dice, fíjate qué bruto, bueno, brutos, o qué jetas, o que caraduras, o que manipuladores, los de televisión, los de la ABC o quien sea, ¿no? los del país, o bueno, da igual quien, ¿no? Entonces hay una parte positiva, que la gente, eh, los medios de comunicación antes tenían una capacidad unidireccional de mandar mensajes y si uno estaba en su casa y decía, esto no tiene ningún sentido, no podía hacer nada. Hace yo 10 años dije, ¿qué es esto los blogs? Ah, que yo en mi casa en pijama puedo escribir y meterme con los periodistas, venga, a por ellos. ¿No? Y, y como yo, pues otra mucha gente lo hace, no con un blog, pero lo hace participando en foros, participando en, en, en el meneame famoso que mueve tanto las noticias, en, en el Facebook comentando con sus amigos entonces hay esa parte positiva pero también es verdad que por ejemplo leyendo uno los comentarios de las noticias a veces es un poco decepcionante sobre todo aquellas noticias que encajan un poquito con los, los prejuicios de la gente o que tienen unas connotaciones que podemos interpretar como políticas ¿no? políticas ideológicas o qué sé yo que, que, que digamos dan la razón a alguien en un argumento que está en ese momento un poco en vigor en la sociedad ¿Qué suele pasar? Pues que tú ves una noticia en el país, en la BBC, en el mundo, me da igual en qué medio con un error catastrófico de mala interpretación de los datos y encuentras, pero sobre un asunto polémico tal, y entonces encuentras 50 o 60 comentarios de veis, ya lo decía yo, porque son unos tal, son unos cual, que sinvergüenzas, que... y allá por el 60 aparece un sujeto que dice, oye, ¿pero no os habéis dado cuenta de que este número está mal? Y claro, esto tiene que ver con, con sesgos de la psicología, que están muy bien estudiados, el sesgo de confirmación, ¿no? La gente cuando ve algo que confirma sus prejuicios, se lo come con patatas. Estar todo el día dudando de la información que recibes es cansadísimo. Nadie lo hacemos. ¿Eh? Yo a veces estoy leyendo el periódico en mi casa... Y luego me llega un email de un lector que dice, ¿has visto esa noticia del país? ¡Qué desastre! Y digo, es verdad, sí la he visto. Y no me... Porque estaba yo a otra cosa, no estaba en plan, voy a examinar si me, si me están colando un, un engaño. ¿no? Entonces, claro, estar activamente todo el tiempo desconfiando de la información, no puede ser. Entonces, la gente tiende a creerse aquellas cosas que encajan con su cosmovisión. Sea en cualquier asunto, ¿eh? ideológico, religioso, político o de cualquier otro tipo, ¿no? Y entonces es difícil entrenarse para... Entonces luego pasa que también hay gente que simplemente desconfía de todo lo que viene de una fuente, le da igual, o hay gente que confía de todo lo que viene de esa fuente. Y claro, pues eso es la capacidad crítica analítica que hay que, que, hay que entrenar, que es la estadística y otras cuentas, ¿no? Que están relacionadas... Bueno, tal porque yo también soy un intruso, aunque sea del mundo de la ciencia, pero no soy del mundo de la estadística, pero no es, aunque lo utilice y muchas veces mal utilizada, probablemente. Lo que veo en lo que has comentado, que... La problemática, esta problemática no solo ocurre para la estadística, ocurre para muchos campos de la información mm. científico-técnica que aparece en la sociedad y en la prensa. Pero es que, claro, en el, el, el caso que comentas, es cuando esa información mm. se intenta expresar con números, es cuando entra esa información basada en la estadística. Pero es cierto, vamos no sea, en nuestra vida ordinaria y en mi entorno familiar me encuentro todos los días con información de lugares, de, de, de, con mis familiares, amigos, etcétera, en que pongo objeciones a informaciones de las que se han dicho. Claro, y mis familiares, los, al menos los no científicos, me dicen, es ¿sí que tú como científico le pones pegas. ¿Sí? pero es que hay mucha información en terrenos como has comentado relacionados con nutrición o con algunos campos de ese tipo se dicen continuamente barbaridades y barbaridades y cuando alguien dice algo racional como no es escandaloso pues no llama la atención yo de esta mañana con mi esposa y se habían comentado un folletito que habían editado hace unos pocos años pero el es que ayer, eh, ordenando papeles nos encontramos y, y, y mi mujer se lo leyó anoche y de esta mañana estamos contando que hablaba sobre por ejemplo, la relación con nutrición en general y en particular la función del PAN, la importancia del PAN en la nutrición entonces ese, ese, ese proyecto que con una base científica que la mitad es de referencia es bibliográfica y por tanto está hecho por la el de la Universidad el Instituto a fin de cuentas que concluía, concluía que no está claro lo que se dice, que no está claro que realmente incremente, que si no haya esto acompañado de incremento de calorías no. Es, respecto a la dicta normal, no necesariamente está incluyendo ni engordar, no engordar, por bueno, el problema de, del chocolate que comentaba. Bien, sin embargo, eso, si eso se le envía a la prensa, eso no se va a publicar, porque no tiene interés, que se concluya científicamente que este factor no está claro que esté influyendo. Ahora, si viene un señor con cinco, una muestra de cinco personas y dice que comer pan es maravilloso, y que conviene comer mucho pan y comerse tres kilos de pan al día, pues se Si viene otro señor que dice ...que cuidado, no como usted más de 5 gramos de pan porque lleva exceso de sal... ...lo cual a su vez es cierto, ¿eh? pues se publica. ¿no? Entonces, ahí hay una, una dificultad en esa comunicación... ...y creo, y resaltando además, que lo que ha dicho eh, eh, Joaquín... ...que además los propios investigadores y las instituciones responsables son también culpables. El ejemplo que han mencionado de las carnes... ¿eh? Que, como dices, que es la OMS mm. y, y lo primero que yo diría es que eso no lo ha dicho la OMS primero, mm. lo ha dicho un comité científico de la Agencia Internacional del Cáncer, el cual tiene una vinculación con la OMS pero el no es la OMS ¿de ¿eh? acuerdo? El, el comité, el cual, con este ejemplo y unos cuantos ejemplos que han ocurrido en los últimos dos años, me ponen entre dichos que dirige ese comité y los que están en los últimos años en yo sea, otro lo pongo en el centro. entre otras cosas porque una evaluación sobre los riesgos de un alimento no le corresponde a la agencia internacional del cáncer sino en todo caso a la agencia de seguridad alimentaria la agencia internacional del cáncer puede evaluar la toxicidad la toxicidad, carcinogenicidad o no de una sustancia pero no de la alimento ¿de acuerdo? entonces eso es un ejemplo que está en estos días y que en este caso la afirmación no es numérica. Realmente en ese terreno es un terreno que es cualitativo, que es lo que en el terreno de posibilidad tenemos la peligrosidad, que no es el riesgo, sino la peligrosidad intrínseca Por lo tanto, eso es un concepto más cualitativo de que esto puede hacer o no puede hacer esto. Y la otra cuestión, pero en toda esa información, por ejemplo, que es donde entraría la estadística, cuando eso lo queremos traducir en el riesgo, es que decir, en una estimación cuantitativa de si eso representa o no. ...un problema estimar y calculado... Claro, ...la información que aparece en la presa... ...respecto al caso... ...a mí me ha resultado muy extraña. ...no, he, podido, no tampoco he tenido tiempo... ...me he dedicado a buscar... ...la información original... ...y ver los números que aparecen... ...porque aparece el número... ...que es el 18%, que viene... ...y no he tenido, como no tengo la información original... ...no lo sé valorar ...pero acaba uno... ...convencido... Y, eh, ...y por desgracia... Que al final acabamos diciendo, o al menos los que estamos en terreno más técnicos, no me creo nada. Tristemente. Cuando realmente la información de la prensa, incluso a los esto nos debería ser útil, porque es una forma de enterarnos de cosas que en nuestro hábitat diario el, leemos los artículos de del de y tener un input de ese tipo nos ayuda, aunque luego vas a buscar la información fidedigna. Pero el hecho de que se utilice más que instituciones científicas informen mal, que investigadores para llamar la atención o no conseguir más fondos de proyectos hacen resaltar determinados problemas porque si ahora hay un problema terrible con este tipo de, de cosas por tanto si yo presento algo sobre eso me lo van a financiar O sea, entre eso más la deformación del comunicador de la ciencia pues hace que eh, Hoy día que se está pidiendo que haya mucha comunicación a la sociedad de la ciencia, también habría que exigir que esa comunicación tenga un procedimiento de control, de control y de validación, de que, que es bueno, o es mala, toda información que salga en la prensa sobre temas científicos debería tener a su vez alguien que diga, bueno, también es malo, hayan hay mecanismos, no sé si a través de los blogs o sistemas abiertos permite que haya gente que acceda y diga, esto es una barbaridad. Sí, pero no llegamos, no llegamos. No. O sea, el, el, el meniame o el comentario en redes de, uy qué brutos los del país, no tiene ni la cuarta parte de impacto que lo que ha dicho el país, y Máxime si lo dice el país, Televisión Española, Antena 3 y todos dicen lo mismo. Y dice que esto lo ha dicho la OMS. Y dicen que esto lo ha dicho la OMS. De todos modos, eh, dos, dos anotaciones respecto a lo que tú has comentado. Una, efectivamente, vivimos en la sociedad de la competición por la atención y esto genera en todos los que queremos volcar información a la sociedad presión para que nuestra información sea llamativa. Y ahí los científicos también caen, las, los gabinetes de prensa de las universidades caen, por supuesto los laboratorios las empresas no digamos, ¿no? pero... Incluso científicos puros, digamos, en universidad, que no tienen un interés puramente comercial, acaban teniendo esa presión por decir, tengo que decir algo que llame la atención a los medios, porque si no, no llego, ¿no? Y luego otra cosa que me parece muy interesante, que es, eh, es que la sociedad tiene un problema con entender lo que significa la frase del tipo, la ciencia dice o la ciencia ha dicho, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene en la cabeza esta idea como que está el mundo de la ciencia, que es el mundo de la verdad, del conocimiento cierto y seguro y luego está el mundo, pues no sé, de la política, la religión, la opinión, la discusión, que es el mundo pues de que cada uno tiene una opinión pero claro, ya está confundiendo la ciencia con el manual de primero de biología que cuenta lo que digamos está ya consolidado y todos sabemos y ahí podríamos decir que eso es saber cierto por el momento, ¿no? pero cierto confunden eso con la última publicación de la revista tal, donde hay altísimas probabilidades de que esa publicación tenga al menos algún error, si no muchísimos, y que dentro de tres años haya sido superada por dos o tres más que dicen, bueno, esto que dijeron estos algo de razón tenían, pero les falló esto, les falló esto otro, entonces la ciencia que se está publicando, la ciencia que se está haciendo no es el terreno del conocimiento cierto y seguro, es el terreno del estamos explorando el territorio, y la gente en cambio... Junta esas dos, esos dos mundos de la ciencia tan distintos, el del manual de primero de bachiller o de primero de carrera de biología y el, la última publicación de una revista que además tampoco es Nature necesariamente, sino que puede ser otra, o a lo mejor no es ninguna revista, es una nota de prensa de la universidad de que hay unos chicos aquí en el laboratorio que han hecho una cosa muy chula que el cáncer mañana lo arreglamos. ¿no? Y obviamente son dos mundos distintos. También es verdad que la gente va observando esto de que... Es, esto es ya un poco saber común, ¿no? Lo de el aceite de oliva era malo, luego era bueno, luego era malo otra vez, luego... Entonces ya alguna gente se ha dado cuenta de que efectivamente esa ciencia que se está haciendo hoy no es tan cierta. Pero subsiste esa, esa creencia, ¿no? En que el último estudio es ya el que resuelve un problema y, y casi nunca es así, ¿no? Muy bien, muchas gracias. vamos a continuar con, con la agenda eh, creo que el debate es es apasionante y podríamos continuar y, y estar aquí toda la tarde y vamos a seguir déjame el micro sí. haremos cambio ahora de. vale, gracias bien, pues me, me cambio yo ahora creo que al revés y vamos a a continuar eh, como decía hoy hacemos 10 años entonces eh, el CIO como centro de investigación nos creamos en, en 1999 y en el 2005 hacemos el paso a instituto de investigación han pasado muchas cosas desde entonces y, y una de las cosas que han pasado pues creo que son Muchos equipos de, de, investigación, de dirección, muchas personas echando sus horas, eh, echando su tiempo a que el centro pues, se convierta en instituto y que llegue hoy donde, donde está. ¿no? Creo que era una, una ocasión de, de, de alguna manera, reconocer a todas estas personas que, que han invertido su tiempo. Ahí tenemos desde... Hicimos una búsqueda y creo que son los los datos bastante fieles, son las, las fechas de inicio de toma de posesión de los directores y, y con sus equipos de dirección, entonces eh, bueno, pues hicimos, un, hicimos un consejo extraordinario del CIO la semana pasada y decidimos darles una placa a todas estas personas en reconocimiento a, a su labor de gestión que, que han hecho por, por nuestro centro de investigación y por nuestro instituto. Vamos a comenzar con, con Centro de Investigación Operativa y vamos a continuar con Instituto, Centro de Investigación Operativa. Algunos de ellos, lamentablemente, no han podido estar hoy, hoy aquí. y Otros eh, están fuera y, y tampoco nos han podido acompañar hoy. Hablo de, de Domingo Morales, que se encuentra, se encuentra fuera, y hablo de, de Laurano Escudero, que, que tampoco pudo estar aquí. Como veis, eh, Domingo fue el primer director en el año 99, creo que Yo recuerdo que muchos de los que estáis aquí nos vinimos, esto era un barrizal y bueno pues arrancamos y nos pusimos como pudimos de trabajar y, y desde esa fecha estamos en este edificio y bueno veo algunas sonrisas y continuamos aquí. Ahora tenemos otros problemas que nos estamos haciendo viejos y tenemos problemas de electricidad y demás pero poco a poco iremos, iremos solucionando. Bueno pues voy a, voy a comenzar, Domingo fue director desde el año 99 hasta el 2003 os decía, no, no pudo asistir al acto, y eh, le guardaremos la placa y se la, se la haremos llegar, por supuesto. Ana Meca fue la secretaria del CIO desde el año 2000 al 2004 y me gustaría que saliese a recoger una placa que tenemos preparada para ella. Por favor, Ana. Eh, me gustaría también, bueno, dar las gracias en nombre de Domingo, aunque no está Por aquí supuesto. y que él ya recogerá su placa, dar las gracias a todos y bueno, en especial a Federico que ha decidido organizar este evento y este es un, evento un poco de... especial hoy para todos. Un evento de todo, gracias Ana. Gracias. En ese equipo de dirección empezamos con un director y una secretaria también un secretario de dirección, un secretario de cargo, que Juan Pablo Pérez Empere estuvo acompañado también y por favor le vamos a hacer una entrega. Gracias. Yo no voy a decir mucho, nada más que después de 10 años estás igual de supuestos que cuando empezamos eh. aquí. <risa> Gracias. Gracias. Pasamos a, al segundo equipo que fue en diciembre del 2003. Veis que tenemos a Jesús Pastor. Empezamos con Laurano Escudero de, de subdirector. Jesús se tuvo que marchar en septiembre del 2004. Hubo ahí un periodo de Laurano Escudero como director en funciones y en noviembre. Entró Joaquín de, de director del de CIO otra vez hasta que eh, veis que al año siguiente ya pasamos a convertir en instituto Por lo tanto, eh, Jesús Pastor estuvo de director y después nos eh, acompañó y estuvo de nuevo en el 2007 hasta 2011 Estuvo de director del CIO Por lo tanto, ruego a don Jesús Pastor que se acerque, que le vamos a hacer la entrega de la placa Del FIO, director del centro y director de Instituto de Investigación. No, nada. Eh, gracias a, a Federico ¿no? por haber tenido esta iniciativa. Diez años son muchos estadísticamente dependiendo de la edad que tengas. ¿Eh? Para mí ya empieza a no son muchos. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, quizás algún día deberíamos hablar. Sobre la historia del CIO que creo que pocos pocos conocéis ¿eh? y no, no os voy a ilustrar ahora. <risa> <risa> Como después vamos a comer. Pues, sí, vamos a cosa. Gracias. ¿Ya? Bien. En ese, en ese primer equipo de, de dirección teníamos también a Joaquín Sánchez Soriano, Joaquín comenzó de secretario y como veis Joaquín ha pasado pues, casi por todos los cargos de, del equipo, de centro, entonces su placa va a ser una placa un poco grande, un poco especial, grande en cuanto a texto, vale, son todas iguales, pero grande en cuanto a texto, por lo tanto vamos a hacer entrega a Joaquín como secretario del CIO, que comenzó en ese periodo, 2003-2004, después continuó como director de centro de investigación operativa en 2004-2005 y en ese punto de inflexión, en agosto, como veis, era la fecha de, de que se nos aprueba el DOG, pasamos a convertirlo en instituto y Joaquín continuó de director de, de instituto de investigación. Por lo tanto, Joaquín, por favor... Yo también quisiera agradecerle a Federico su iniciativa al Centro de Investigación Operativa por, por haberlo aprobado, pero también agradecerle a todos aquellos que confiaron en mí eh, en que pueda recibir esto, porque al final esto es un trabajo de todos los que formamos el CIO y el CIO no es lo que es por uno solo, sino que es lo que es por todo lo que hemos trabajado aquí, que sois todos vosotros y algunos que ya no están. Muchas gracias. gracias. Bien, y en, esa, en ese equipo también tenemos secretaria de dirección, a doña María Emilia Bermejo, ruego por favor que se acerque al estrado, que como veis... Como veis, María como la conocemos todos, comenzó en el 2003 al 2005 como secretaria, lo estoy tapando, como secretaria de, del CIO, vale, continuó secretaria del CIO, pero después también fue secretaria del instituto, hasta con el equipo de, de Jesús, vale. Luego, gracias, gracias. por. Gracias. Bien. Continuamos, creo que me queda una persona que cambió, como veis es que es complicado repartir placas aquí porque he intentado hacerlo lo más... Creo que nos queda Inmaculada que come... comenzó su etapa de, de gestión como secretaria en, en el 2004, eh, se hizo el cambio a instituto y continuó con Joaquín como secretaria, eh, como instituto de, de investigación. Por favor, Inma. Bueno, muchas gracias a todos Gracias Bien, entonces creo que podemos cerrar esa etapa Nos faltaría Laura Escuedero, que lo teníamos de subdirector Después fue un poco tiempo director en funciones Después continuó subdirector y continuó incluso subdirector de, de instituto y os decía, me puso un correo que, que está fuera de viaje, no, no puede asistir hoy le haremos llegar la, la placa por supuesto bien, pasamos a, a la etapa de Instituto Universitario eh, aquí creo que ya nos vamos a, a la etapa de eh, 2007-2011 donde eh, Jesús Pastor tiene como secretaria a Mercedes Lendete todavía la acompaña María Marie Emilia Bermejo, Mariemi y, eh, por tanto, ruego a Mercedes que se acerque al estrado que estuvo de secretaria cuatro años. Bien, y, y casi que estamos acabando ya con la entrega de, de reconocimientos a los equipos de gestión eh, yo entré aquí como director en el 2011 obviamente la regla de juego fue que era para los que han dejado de ser por lo tanto no toca pero eh, en aquella época sí que elegí a Antonio Peñalver y a, y a Javier como director y secretarios me acompañaron durante cuatro, días, cuatro, cuatro años <risa> cuatro días y cuatro, cuatro, cuatro, cuatro ¿vale? ¿vale? Eh, <risa> Por lo tanto, ruego a don Antonio Peñalver que se acerque para recibir una placa como subdirector. Bien, y nos queda... Eh... Mi ex secretario, porque ya no es, don Javier Alcaraz, que estuvo conmigo 2011-2015. Por favor, Javier. Bueno, pues gracias a Federico por la iniciativa y gracias al CIO por permitirme trabajar para vosotros, aunque esos cuatro días fueron un poco largos. Largos, gracias. gracias. Bien, y por último, eh, en, ese, en ese consejo extraordinario que celebramos, pues también queríamos agradecer a, a don Jesús Pastor, que fue el promotor, yo creo que fue el, el impulsor de esta idea de crear un centro, de hecho pues el centro se llama Investigación Operativa, de su área de conocimiento. Creo que, que era justo reconocer en este, en este décimo aniversario pues, la, la iniciativa que tuvo, el trabajo y las horas que dedicó Seguro, tanto para formar el, el centro, para después crear una memoria de investigación, solicitar el paso a instituto, y bueno, pelear para que al final la consellería nos aprobara y nos reconocieran eh, instituto de investigación en el año 2005, como, como así fue, ¿no? Por tanto, en ese consejo extraordinario se aprobó eh, otorgar a, a Jesús eh, la distinción de fundador honorífico del CIO, y para ello le hemos preparado una placa. Jesús, por favor. más grande bueno ah, ya os lo contaré después emplazamos la historia para que nos la cuentes no la cuente después bueno creo que estamos estamos en hora y continuamos Jesús creo que tenía que marchar si nos... o tienes tiempo ah, ¿tienes tiempo hasta las dos? ah estupendo pues entonces, si me permitís, continuamos y vamos a presentar la memoria de investigación. Tenemos preparada la, la página web, pero le he aguantado hasta que primero presentarla a vosotros y después ya la abriremos y estará, estará público en, en Internet. Bien, es una memoria de, de investigación, eh, la hemos hecho en formato folleto, será publicada en la web en formato de libro, de libro flipping, y lo publicaremos también en formato PDF y mi intención es hacer copias también nos haremos llegar una copia a cada uno de los investigadores, ¿vale? y enviaremos unas copias también a, a demás centros, institutos, departamentos, etcétera, ¿no? Eh, como veis eh, la memoria son unas 100 páginas he intentado hacer una cosa una cosa breve que es el que es el instituto qué hacemos investigación eh, doctorado eh, los miembros los grupos etcétera, ¿vale? todos los Toda la investigación que hacemos, todas las publicaciones, proyectos, contratos eh, y patentes que tiene concedidas el CIO y todas las tesis que se han leído y termina con un, peque un pequeño repaso, un dossier de prensa, de eh, bueno, pues cómo, eh, cómo nos han visto desde los ojos de los periodistas, cómo nos han visto en el CIO. ¿no? como decía, una breve presentación que escribí ahí un par de paginitas lo que es la breve historia y todos los, los cargos que han ido pasando por el CIO y que los hemos reconocido hoy, todos los equipos de dirección eh, dónde estamos, unas fotos de, del CIO ¿vale? quiénes somos los miembros actuales quedamos 40 40 miembros y 11 grupos de investigación que estamos ahí agrupados todos eh, eh, los grupos uno a uno apareceréis como veis me faltan algunas fotos, o sea que todavía podemos cambiarlas, creo que ya las estabais haciendo. Así es que eh, haremos y cambiaremos la foto de los grupos que queráis. El programa de doctorado del CIO y con los seminarios que, que impartimos, con los links a, a cada uno de los seminarios. Hemos hecho un pequeño resumen del CIO en cifras, de las publicaciones en revistas, de las citas que tenemos por año, de citas acumuladas, de recursos capturados por año, de recursos capturados. Espero después de la charla no haber equivocado con tantas gráficas y tantas estadísticas. Eh, está hecho por estadísticos, ¿vale? personal investigador, está, creo que es fácil, bueno, ha habido un balance y, y ahora estamos, estamos en 40, nos hemos quedado ahí en, en 40 investigadores. Los datos son, como veis, 2005-2013, donde acabamos la, la, el estudio de, de estadística, eh, los datos teníamos de investigación y bueno, investigador, personal investigador era fácil añadir un, un año más y no... Publicaciones, ahí decidí poner solo las publicaciones en JCR de nivel A porque si no la lista sería interminable, quería que la dimensión máxima del libro fuese de la memoria 100 páginas eh, Proyectos, lo mismo, los proyectos más relevantes, los contratos más relevantes las patentes, tenemos cuatro patentes concedidas en el CIO fruto de ellas se han generado dos spin-off y las tesis que se han leído por miembros de, que se han defendido aquí en, bueno, en programas, o bueno, que han dirigido, investigadores del CIO, están ahí recogidas también un capítulo, y terminamos con un dossier de prensa que se... bueno, con referencias a las, a las fuentes, ¿vale? Y bueno, pues eso es la, eso es la memoria. Eh, os he preparado un pequeño, un pequeño vídeo que tendremos aquí, y... ¿El centro, de Investigación Operativa? el centro de Investigación Operativa se creó en diciembre de 1999 fruto de su aprobación en la Comisión Gestora de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El 2 de agosto de 2005, el centro pasa a convertirse en Instituto Universitario de Investigación tras la aprobación del Consejo Valenciano Universidades, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. ¿Quién trabaja en el Instituto Centro de Investigación Operativa? A día de hoy, el Instituto está compuesto por 39 investigadores pertenecientes a las áreas de Estadística, Investigación Operativa, Matemáticas e Informática y se encuentran agrupados en 11 grupos de investigación inscritos en el Registro Oficial de Grupos de Investigación de la UMH. Análisis de eficiencia y productividad, estadística computacional, GADER, gestión de recursos y optimización, ingeniería del conocimiento y análisis de datos, interacción persona-ordenador y reconocimiento de formas, modelos y aplicaciones estadísticas en prospectiva, optimización y estabilidad, sistemas dinámicos y aplicaciones, sistemas lineales, teoría de códigos y aplicaciones y sistemas web de soporte a las decisiones. Todos ellos conforman un grupo interdisciplinar cualificado capaz de abordar diferentes problemáticas actuales del mundo empresarial. ¿Cuál es el objetivo del Instituto Centro de Investigación Operativa? El CIE ofrece sus servicios tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. Entre sus servicios destacan las investigaciones aplicadas de carácter socioeconómico, la inferencia estadística sobre datos experimentales y oficiales, el análisis de eficiencia de organismos públicos o privados, el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para la simulación de procesos industriales o de cálculo científico para empresas, los estudios de comercialización y análisis de mercado y la gestión óptima de recursos. Vaya ese aplauso dedicado a Sergio Escrivá, que tenemos ahí a los medios, que es el que ha hecho posible el vídeo. Bien, y para, y para finalizar, me he permitido una licencia, sabéis que yo soy de la informática, soy de la web, entonces eh, voy a presentar un breve resumen de la historia del CIO vista desde la web. No sé si sabéis que Internet tiene memoria, entonces así es como éramos en el 2001, Así es como éramos en el 2005, evolucionamos a idioma español-inglés, parece que empezábamos a, a pensar en el extranjero. Nos pusimos una imagen corporativa y teníamos marca. Hemos avanzado el 2005 y hemos llegado hasta hoy. Nos integramos en los blogs de la universidad. Somos el instituto de investigación integrado con, con las tecnologías de la universidad. Eh, en el 2012 empezamos a entrar en las redes sociales. Tenemos canal YouTube y ciomh YouTube ciomh. Hoy quería presentaros que en el 2015 estamos también en Twitter arroba ciomh. Continuamos marca corporativa y bueno pues intentaremos impulsar otra vez al cio desde, desde este canal. Gran parte de, de esa culpa a mi amigo Fernando borrás Me metió en el Twitter y al final me ha metido también en Twitter en en el centro, y bueno, intentaremos impulsarlo y finalizar con una reflexión: ¿cómo nos vamos a ver en el 25 aniversario del CIO? ¿Qué va a pasar en el 2030? Eh, ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo queremos ser? ¿Y cómo queremos que nos vean? Creo que creo que ha causado revuelo la pregunta si me permitís la licencia Oye, no, publiqué. ¿no vais a pasar por el 2020? Antes, directamente nos vamos al 20, 20, al 25, pasaremos 2020 ¿tú qué eres, yo, eh? Eh, bueno algunos de los que estamos igual ya no estamos en activo pero creo que espero que la, la mente la tengan activa y sigan colaborando y sigan trabajando en este en este instituto os decía, me permití la licencia un tweet que publiqué, Ideas para el 2030, ya hay gente, Alfonso Cornellá tiene un libro, 30 ideas para eh, innovación, tecnología, cambios sociales, y cómo ve este hombre, Alfonso Cornellá la medicina, la educación, el transporte. Entonces, bueno, pues yo dejo eh, la, pregunta, la pregunta en el aire de cómo, cómo nos veremos dentro de, de 15 años. Y quisiera cerrar con un vídeo que he preparado y lo hemos incluido también dentro de la Dama Temática no lo tengo preparado aquí, pero os invito, lo vamos a publicar en, en YouTube eh, es un vídeo del make-off o cómo se hizo la Dama Temática ¿vale? eh, ambos vídeos van a estar disponibles en, en YouTube para luego los activo y ya podéis. estamos en las dos y así cumplimos cumplimos agenda, eh, podréis verlo, tanto el vídeo corto que es lo que se presentaba aquí, cinco minutos, y hay una versión extendida, una versión larga, completa, del vídeo del décimo aniversario, donde se recogen más casos de éxito, más noticias en prensa, ¿vale? e intentamos seleccionar algunas y bueno, pues al final creo que, que ha sido todo. Quiero, quiero cerrar agradeciendo, no sin antes, la labor de, de todos los investigadores, como decían al, algunos de los, de los que hemos reconocido hoy, esto creo que es un trabajo de todos, eh, me ha tocado a mí hoy dirigir este acto, Espero que no me toque el siguiente y eh, bueno, pues agradecer a todos los investigadores el trabajo que habéis hecho, eh, llevar el llevar al CIO hasta donde estamos y bueno, pues a ver si conseguimos que en el 2030 estemos no igual, sino en un ranking mucho más superior que, que creo que es lo que nos merecemos todos. Gracias y por la asistencia y buenas tardes.